Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz viernes para todos aquí al lado de la Virgencita, esta imagencita tan linda Nuestra Señora del Carpinelo. Vamos a hacer la oración inicial en este comienzo de día. Primer sábado vamos a saludar a María Santísima que ella lleve nuestra oración y nuestra plegaria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno en un momentico de silencio vamos a hacer nuestra Oración personal, vamos a hablarle a Dios, a encomendar nuestras intenciones, a encomendar a Dios cada una de nuestras legarias. Que el Señor reciba todas estas oraciones a través de la intercesión de la Virgen María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy sábado, queridos hermanos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, gánense en amigos con el dinero injusto, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el dinero injusto, ¿quién les va a confiar lo que deberás? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amar al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero y se burlando. Jesús dijo, ustedes presumen de ser observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en continuación con el texto de ayer, Hoy la palabra nos aclara el tema del uso y, y de la figura del dinero y de los bienes materiales en nuestra vida. El Señor es claro, no podéis servir a dos señores, o a Dios o al dinero, pero a dos no. Y aquí, queridos hermanos, ciertamente el uso de los bienes es parte de nuestro diario vivir. ¿Dónde está como el secreto, como el punto en que servimos es a Dios. El dinero es un medio, los bienes materiales sus medios para que nos acerquemos cada día más al Señor, para que seamos fieles, para que amemos cada día más al Señor. Si entendemos esto, pues los bienes no van a ser estorbo ni nos van a impedir acercarnos a Dios y crecer en la gracia. El Señor sea nuestra fortaleza, nuestra gracia. Amén. Que María Santísima interceda por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.